Sofa Maximus, 4. Que están discutiendo, pero es que son clavadas. ¿Cuál es cuál? Vete. Qué pesada la clonesta, Vete. Que no, que, que soy la que Que yo soy la área de verdad. Que no, que soy yo. Que no, que yo soy yo. No, que soy yo. Que dejes, que yo soy la de verdad. Pesada, tío, la clonesta. ¡Oh, qué asco! Está bien. Es que son iguales, ¿cuál es quién? Literalmente hay dos malditas Aries. Es como si veis en dos Martinas Ya, ya lo sé ¿Cómo Muy... se lo hacen las, los padres que tienen gemelos? No tengo ni idea Hoy os preocupéis, Maximo Squad, que va a echar a la Ari falsa ¡Esta es la clon! ¡Ari! ¿Tú ¿No eres Ari no eres Ari? Claro que soy Ari, no me ves la cara, no, es la clon Yo creo que es Ari, este es Ari Que soy Ari, hombre Que no, es la clon ¿La clon? La clon, sí pues que eres la clon. Que no sé, la clon no, tiene toda la pinta toda Es, que, pinta que, que, no igual, es la que no lo sé, es que no lo sé. Tienen clon la misma maldita cara que Ari. Ya, claro, porque, Ari? Los, porque las clones tienen la misma cara que la otra persona. Ya lo sé, Martina, pero creo que ella es Ari de verdad. Creo que, soy que es Ari la clon, de verdad, hombre. Que la Ari de verdad es más maja. Alda. Es verdad, no te has dado uno cuenta. Es un, Martina. es un poco de verdad, eh. Pero, pero, pero, decir en las ferias que es la pesca? La ampostona ¡Eres la impostora! O sea, no te reconoces ni tu maldito hermano ¿Ves harta como ella es la clon? Claro, lo va a decir una niña de 11 años, ¿no? Madre mía, del amor hermoso sí. Dios, me llevo a Adrià porque le vas a hacer daño ¿Qué no? ¿Daño de qué? ¿Sí? Pues no. porque básicamente eres una maldita clon Y no Adria. quiero que te acerques a Adrià Adria. No quiero que te acerques a Adrià, Ari Eh, tío, Adrià, cariño Deja a mi hermano en paz Pero que no es tu hermano que, ¿ella es Ari? Pues no es Ari, porque Adrián al principio ha dicho que ella es la clon de toda la cara de ser la Ari de verdad. ¡No entiendo nada! Martina, solamente tú puedes descubrir si ella es la clon o no. ¡Es está haciendo poder por mi mejor amigo! ¡Pero ella de abajo es la clon o no! ¡Sí! Pues ¿y qué hacemos? ¡Le Pero la pregunta es: ¿cómo descubrimos quién es la Ari de verdad y quién es la clon? Porque es es que ni su hermano la ha reconocido, ya, vamos sí. a ver Esto me parece todo un poco extraño Pero es que después Martina sí ah. la has reconocido Adrián pues, Ari. No, no, no, no la ha reconocido Sí que la ha reconocido cuando tú te has ido Se ha ido con O la chica esa ha cogido a Adrián y se la ha llevado No Hoy a la clon le voy a meter un puñetazo. Porque yo no quiero que nadie suplante a mi mejor amiga. Uf. O sea que hoy vamos a tener pelea. Y la única que puedes descubrir si realmente esa chica es la clon o no eres tú, Martina. Porque si haré. ¡Ay, abro la pelea! ¡Uah! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Eh! Un puñetazo. Por no cierto, las mochilas están super guay. Os están encantando las mochilas y se están vendiendo super, mega, ultra rápido. Así que no te quedes sin tu mochila: negra, roja, azul, rosa y blanca. Y de todos los colores. Así que primera línea es que quiero correr. Arta, yo voy a hablar con la chica esa que se hace pasar por Ari. Y si detecto que es la clon, le va a meter un puñetazo. Solo te aviso para que lo sepas y no me castigues. Uff, creo si se equivoque y le meta un puñetazo a la Ari de verdad y no a la clon vamos a tener un serio serio serio problema Ari yo no sé si eres la clon o no Pero te voy a hacer una serie de preguntas Y si fallas una Te voy a meter un puñetazo Pues te lo voy a devolver, eh Tan claro te lo digo Uy, uy, uy Eso me parece raro La Ari de verdad No me diría eso Pues porque nunca me hubieras dicho eso Si fuera Ari Hola, hola, hola, hola, hola Niña agresiva con un cuchillo Niña agresiva con un cuchillo Niña agresiva con un cuchillo Pero qué haces, qué haces Hola, hola Me acabas De matar Oh. Bueno, Ari, te voy a hacer preguntas y espero que las aciertes, si no... ¿Qué fecha es mi cumpleaños? 16 de mayo Vale, ¿cuál es mi color favorito? El morado Comida favorita? El... Sopa Bien ¿Película favorita? Harley Quinn Vale, sí, bueno, está en una de mis favoritas, sí Sandal o tejanos anchos? Chandal. Bien ¿Tops o camisetas anchas? Tops Bien ¿Pelo suelto o trenzas? Pelo suelto Vale ¿Cómo se llama...? El perro. Max, máximo. Vale. ¿Cómo se llama esta casa? Máximo House. Igual que la otra y la otra se llamaba Fall House. Vale. ¿Qué prefiero? ¿Piscina o playa? ¿Piscina No, playa. Mmm. Eso la Ari, de verdad, lo sabía. ¿En serio? ¿Por fallar uno me vas a decir eso? Mmm. -hmm. Jopé, pues eso la Martina de verdad, no sería tan borde tampoco. No te digo, vamos. Vale, estoy haciendo así porque me habláis todo el mundo mal, que si me quieren separar Arta de mi hermano, que si Arta no me cree, que si tú tampoco, que si no me paráis de hacer preguntas, que si no me paráis de mirar para ver si soy igual que la Ari de verdad, según vosotros, porque yo soy la Ari de verdad. Vale, ¿qué preferiría la Ari de verdad? ¿Atún o salmón? Salmón. Mira, espérate que voy a hablar un sonido con Arta, ¿vale? Quédate aquí. Uh, Malísimo, squad Estaba viendo mi maldita piscinita justamente Pero estoy diciendo Ojalá llegue el maldito verano ya para tirarnos a la piscina Pero es que, claro, necesitaría un montonazo de camisetas Y camisetas chulas de buena calidad Que llegaran en 24 horas Y que la gente además crea que soy el maldito bueno, Vamos, y por eso ¡Malditos modelos! ¡Mirad cuántos malditos colores! ¡Guste, no guste! O sea, yo creo que absolutamente... No, creo, no, Estoy segura que absolutamente a todo el mundo de vosotros le gusta. Así que absolutamente... ¡Pididselo a vuestros padres para que os compren estas magníficas camisetas! Buah, chicos, antes de todo, deciros que os suscribáis y que le deis like al canal porque la verdad es que yo ya no sé qué hacer. Quiero que me ayudéis haciendo eso para que la gente de esta casa se entere de que soy yo la Ari de verdad. Porque, tío, que está dudando de mí hasta Martina, tío. Hasta Martina hasta harta, hasta mi hermano, mi familia, tío. Yo no lo entiendo, tío. Es que para eso me queda vivir aquí, en la caseta del calvo. Después de todo lo que pasó, yo... Pues al menos no se confundían conmigo. Cuando la clon está la falsa esta de miércoles ha venido a fastidiarlo todo solamente porque se crea ahora la Ari la Ari, la Ari, y encima ahora ponen nombres, Ari 1, Ari 2, estamos locos yo soy la Ari 1, directamente no hay más Aris que yo, es que para eso me voy tío, pero es que yo no me quiero ir porque aquí está mi familia, ¿sabes? y a mí me duele tío porque todo el rato que me esté mirando como si tuvieran una lupa, como si fuera yo aquí un microbio intentando parecer a los dos microbios, pues mira qué te parece con un microscopio y todo, si me conocieran tanto no me confundirían, además me dicen eso no lo haría la Ari normal, pero si sí soy yo la normal? ¿Vas a saber tú mejor lo que haría la Ari normal que yo? ¿Que soy la Ari? Cabeza, por favor. Además, no sé cómo solucionarlo. Es que es para decirle a ese clan, tú vete ya, tío. Vete ya, porque estás fastidiando solamente. Es que tú eres tanta Ari, tanta esto, tanto quiera a todo el mundo, pues vete. Si quieres tanto a todo el mundo, así harás un favor muy grande. Martín, ¿entonces que te ha dicho Ari? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho Ari? ¿No me ¿Qué te ha dicho, Ari de una maldita vez? La costa... Es que, Ay, es que qué? Me ha respondido todas las preguntas bien menos una. ¿Menos ¿Cuál ha sido esa pregunta? Si sí, prefiero piscina o mm, le lamento. Eh, playa. ¡Las no, fuerza fuerzas, fuerzas! Eh... <risa> o playa. ¿Y sabes qué ha dicho? ¿Y qué le ha dicho? ¿Sabes qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Sabes qué ha ¿Qué? dicho? ¿Qué? Piscina. ¿Y qué? Y yo prefiero. Yo, no lo sabías tú tampoco Pero a ver Martina, pero, pero a ver Martina Yo qué sé, si no lo sé ni siquiera yo lo no vas a saber Ari, Pero que no te puedo agradar Martina Martina, te voy a hacer un pequeño patrón no, no, Martina. Martina, no pasa nada Que se ha podido equivocar en una ah, ah, ah, ah, ah, ah. Se ha podido maldita mente Equivocar no en una, una no. Eh, Pues no, porque soy un maldito hermano Malísimo, no sé oh, qué ah ah, ah ah ah Bueno, pues cosas que pasan Cuando tu hermana te intenta no, reventar el maldito a ver, Martina, ¿cómo no te voy a conocer si te conozco ya hace muchísimo tiempo, tía? ¿Acaso soy yo tu tía? No eres mi tía, porque si fueras mi tía no serías mi hermana. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, Hombre, tía? Lo no me jodas, tía. Pues entonces ahora, ¿qué hacemos, Martina? ¿Le has no metido un puñetazo o no? Tía. ¿Le has metido un puñetazo, tía? No, tía. Entonces le vas a meter un puñetazo a esa tía no, o no. No, tía, porque soy de los tigers, tío. Pues si ¿sí eres de los tigers, al final, Pero ¿qué hacemos? de los tigers! De los pájaros. ¿Y qué hacemos, pájara? ¡No! Sí. Martina, tengo una pregunta. ¿Y si le haces una pregunta a Ariel Rollo en plan super mega ultra secreta? Que solamente ella sepa. ¿Tienes algún secreto que se la hayas sí. contado a ella? ¿Sí? ¿Pero a ti? ¿A ti? ¿A ti? No te lo voy a contar. Vale, no ¿tien? No puedo permitirlo. Pero yo no, no quiero, puedo permitirlo. yo no quiero Yo no quiero, Martina. Pero deja a la, a la llama María, por favor. Eh, yo no quiero. ¡No puedo permitirlo! Pero Martina, que yo no quiero que me cuentes tu secreto, puedo. Martina, no, yo puedo. no quiero que no me cuentes este tu secreto. Yo no lo puedo. único quiero. No Marita mía, ah, tú eres muy agresiva, Martina. Eres muy agresiva, ah, para de morder cosas. No puedo permitirlo, no, no, no puedo, no puedo. Martina no está rarísima, pero bueno, es no una clon de Martina consulto. también. Pero bueno, yo no quiero, Martina, que me cuentes tu secreto. Pero si ese secreto, tú, o sea, la Ari verdadera sabría ese secreto o no? Sí, sí, lo sabría, sí, lo sabría. Pues entonces, Martina, <tose> ¿Qué tal si le preguntas a la, a la chica esa si realmente te dice la respuesta correcta de tu secreto? Es que es Ari, pero si dice que no, pues le tendrás que meter un puñetazo, Ay, si eres la clama Un no. momento, que hay una conversación entre No Alberto, que no, tú tampoco Vale, no, fuera de coñas. Sí, sí, sí, lo voy vale, a. Pues Martina, ves a hablarle y prométeme que si es la clon, la vas a echar de casa, la vas a reventar a puñetazos y la vas ¿Puedo a. Puedo practicar si sí, le voy a pegar casi eh, un... Vale, vale, Ayuda, Mi maldita vos, hermana tú, está tú, loca. Hola, clon de Lari. Bueno, o no sé si eres Ari, pero bueno. Mira, he pensado que te voy a decir una pregunta que solo sabe Ari y nadie más. Vale, o sea Nada que a Ari. ¿no? Ni, ni nadie ni nadie. Pero se lo has dicho a Ari, o sea, a mí, ¿me lo has dicho? Sí, claro que te lo he dicho. Me lo has Ari. contado. Y varias veces. ¿Cuál era mi mayor sueño cuando tenía cinco años? Un sueño que para mí era una de las más cosas más importantes y que me hacía muchísima qué ilusión. Pequeño. Qué pequeño, qué pequeño, tenía cinco años clavado. Más pistas de pequeño. What? ¡No lo sabes! ¿Ir a Disneyland París y conocer a todos los personajes de Disney? Sí. ¿Eres Ari de verdad? ¡Hombre, claro que soy Ari de verdad! ¿Y cuál era mi favorito? La con ¿Y...? Eh, ¿Bella? ¡Sí! Sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí Martina, yo te lo he dicho, que tú eres, eres Bueno, que yo soy Ari a ver, que no te miento O sea, qué necesidad tengo de mentir Y venir aquí diciendo que soy Ari verdadera A ver, sí que es verdad que seguramente a mucha gente le gusta ser como yo Pero Esa niña, clon, se tiene que ir de casa ya Porque es que no tendría mucho sentido Que otra persona venga aquí Diciendo, ay, soy tu clon y encima que ver. sea yo, ¿sabes? O sea, la cosa es que Uy, Madre mía, Martina, tío, es que de verdad Eres de lo... Está bien, Martina, Martina <risa> Me he caído como a cámara lenta, te lo prometo Vale, a ver, a ver, estás como sin cerro A ver, no sé es que... no sé Ahora vengo <risa> Madre mía, qué raros están todos, tío Se piensan aquí que yo, ahora, por la mismísima cara, soy un clon Soy un clon, mira, soy Ari No soy Ari, soy Ari, no soy Ari, no soy Ari. Vale, ya paro Espera, espera ¿En qué momento se les ha ocurrido que soy una clon? Es que es como si ahora yo me transformo, ¿vale? Me, me transformo en un hombre lobo. Y luego, por el día soy una persona. Pues es a lo mejor la clon es un hombre lobo por la noche, ¿no? No sé. Es que es que, es que que ya, ya no me cabe en dudas porque como es que es, es que no es una clon, es una gemela, tío. ¡Qué pesada! Todo el día como un moco, tío. Está pegada las 24 horas a mí con Tite. No sé ni dónde está ni tampoco quiero saberlo, pero por favor que se vaya ya de esta casa porque es muy pesada, tío. Es tan pesada que se le ocurre seguirme, hacerse pasar por mí las 24 horas y encima llevarme la contraria, pegarme decirme cosas y encima mirarme mal faltar el respeto a la auténtica y maravillosa Ari ¿tú estás loco o qué? al 99% convencida de que Ari, bueno, no sé, la clon o sea, estás convencida prácticamente al 100% que la chica que está en la otra habitación es la clon de Ari Sí, ¿alguna equivocación? Entonces Martina, ¿qué hacemos? Hola, Ari ¡Pum! ¡Pum! Como ¿Otra? veis, Martina está Uno, bastante, bastante loca ¡Uno! ¡Dos! Que ¡Y que le A la clon que es la aria, de verdad Pero por otro lado, adivina la cosa esa secreta No lo sé Martina, haz lo que quieras Bueno Arta, vamos a la habitación que le voy a meter un puñetazo Madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre. Creo que Martina la va a liar, suscribirse de like A ver, me vas a decir si eres la clon o no, en 3, 2, 1, Martín. ya ¿Cómo sabe mis apellidos? Um, no lo sé, pero... <ríe> si sí, no le hemos dicho los apellidos a nadie, Martina Ni yo, ni siquiera el nombre ¿Cómo lo sabe ella? No tengo ni idea Ni la propia Ari lo sabe ¿What? No lo sé, harta pero yo no me fío de esto Madre mía Vale, Máximo Squad, acaba de pasar una cosa que no me esperaba Ni yo, suscribiros vez, darle like Porque yo la verdad es que tengo un poquito... De miedo, ¿por de, de miedo, a correr.